Que okay, Jams infla ese globo. Sí, sí, pero así inflando. A ver, así. Ahí está. Hola, gente de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Ahora estamos en el canal de Lucky Jams y. Esta vez vamos a hacer unos experimentos con globos y vamos a ver si es que explotan o no. Bueno, en primer lugar necesitamos tres globos. Dos que son normales y uno que ven el verdecito del centro que es de carnaval. Bueno, aunque estos globos son de corazón. Bueno, una vez que tenemos esto, el siguiente paso sería inflar los tres. Ok, ya infla ese globo. Sí, sí, pero estoy inflando. A ver, ya mira, no lo deben inflar tanto, pero um, más o menos, se si a ver, así, Uy, ¿qué pasó ahí? Bueno, un ratito, esperen. Ok, Jams, ¿y cómo te sientes? Empapado. Bueno, tras la empapada de Jams, acá están los tres globos ya inflados con agua. Acá está el globo normal de corazones, el de carnaval y acá el otro eh, normal de corazones. Bueno, y lo que haremos será que este lo vamos a tirar a la pared. Este también lo vamos a tirar a la pared ya que son dos tipos de globos distintos. Y este lo vamos a tirar al súper y poderoso cactus. Bueno, Delec. ¿Y tú cuál, cuáles crees que van a explotar? Bueno, yo creo que definitivamente este que va a chocar contra el cactus es el más seguro que va a explotar. Después este también va a explotar porque por algo son de carnavales, ¿no? Y este también porque va a chocar contra un muro. Bueno, la verdad yo pienso lo mismo. Yo digo que los tres explotan. Bueno, y vamos a proceder a hacerlo. Pero para esto eh, he traído como que un escritorio para ponerlo acá y cubrirnos, porque si no nos caería todo en la cara. A ver, veamos. Y ha explotado. Ha explotado el globo de carnavales. El globito indefenso que ha explotado en toda la pared. Momento. Gracioso. Es que recién nos acabamos de dar cuenta de que supuestamente estos dos globos deberían quedar como un corazón. Pero miren esta deformidad que hay acá. Y miren esto. Esto parece un reino con dos orejas. Viene el siguiente, el globo normal con la carita feliz. Bueno, a ver, veamos si es que este globo explota o no. ¡No ha explotado! ¡No ha explotado! ¡Ha aguantado todo el golpe! Ahora sí llegó la última prueba con el globito que está con la cara triste, la deformidad. Y lo vamos a lanzar a este cactus que se ve gigante. Y vamos a ver pues si explota, ¿no? ¡Ha explotado el cactus! ¡Ha explotado! Acabamos de encontrar al globo ahí pinchado encima del cactus. ¡Pobrecito! Y como lo decía su cara, ¡qué mala suerte tenía! Se ha quedado clavado en el cactus. Bueno, los resultados fueron de que... Este globo con la carita triste al cactus murió. El globo de carnavales. A la pared murió. Y el globo normal. A la pared ha sobrevivido. Y este es el ganador. ¡Sí! Bueno gente no olviden suscribirse a este canal. Denle like a este video. Activen la campanita para no perderse ninguno de estos experimentos. Y si quieren más pues denle me gusta y comenten. Hasta la próxima. chao